Al Sonic 1, por primera vez, para Android, lo voy a elegir. No, japonés, lo voy a elegir. Moro. <tose> Sega 16 bits. Sí, sí, Sega 16 bits. 8 sargento No me importa. ¿Por qué quiero la uno Yo quiero. ¿Por qué quiero de la China? Europa vamos a verlo. Cómo está tan foto. Ya, ah, me gusta el Mega Rift. Juguemos sin guardar porque en el juego de el original no se guarda. ¿Qué, ¿Qué raro? el truquito ori mamá ha comenzado Ay, no, qué raro Vamos a jugar al Digil Soltenton me ¿Qué va a pasar? Es tan difícil. ¿Qué me importa? Me gusta que campeo el lugar. Lo mato. O lo voy a matar. Okay. Cartonito es mejor. Vean Cartonito en YouTube si no tienes el canal. Eso es todo, amigos.